Hace pocas horas declaró que desde la federación insisten en llevar la verdad a otros países y a los residentes en Ucrania Enfatizando que es una de las tareas en trabajo conjunto Prevé que hay muchas personas en Kiev que hacen una valoración adecuada después de lo que augura Comenzarán a realizar los gobernantes modernos a los individuos con la creación de las llamadas tropas de contención Advirtiendo que no tiene duda de que Kiev no se saldrá con las suyas Особенно после того, что современные властители, властители Украины начали творить и с гражданским населением, и с созданием так называемых заградотрядов, а они воссоздали, по сути, заградотряды, которые использовались во время Второй мировой войны, и с Русской Православной Церкви. Это все, все, не пройдет им даром. У меня сомнений нет. Se siguen tensando las cosas entre el país que dirige Joe Biden y Rusia por el envío de más municiones a Ucrania. Esta vez lo anunciado estaba preposicionado en Israel y estos equipos y municiones serán enviados al ejército en Ucrania como fuente de suministro alternativo en la lucha contra los rusos, según lo que cita un funcionario del norte en el país judío al prestigioso diario occidental de New York Times. Una fuente reveló que tanto Israel como el norte aprobaron el envío de 300.000 proyectiles de 155 milímetros desde los depósitos en Israel que datan de la guerra árabe israelí en 1973. Ya este apoyo ha sido enviado a Europa y llegaría al ejército ucraniano a través de Polonia. La OTAN está en alerta por los recientes sobrevuelos de dos bombarderos estratégicos Tu-160 que realizaron misiones de reconocimiento en aguas neutrales del Ártico. El vuelo de dichas aeronaves duró aproximadamente 10 horas según lo ha reportado el Ministerio de la Defensa de Rusia, aunque la OTAN sigue estos movimientos según la defensa rusa. Los vuelos son rutinarios sobre las aguas neutrales del Mar Pacífico, Mar Negro, Báltico y Océano Pacífico. Subrayaron que lo realizan de conformidad con las leyes internacionales. El tu es un avión hipersónico, una aeronave capaz de llevar ojivos nucleares y convencionales y es el avión más pesado del mundo. Algunos de estos prototipos siguen en servicio activo para el Ministerio de la Defensa de Rusia, otros actualmente se encuentran en la actualización de todos sus sistemas en Ucrania y asombro por el incidente del helicóptero en el que viajaba el ministro del interior del gobierno de Volodymyr Zelensky, el diplomático Denis Manastrysky y varios tripulantes sufrieron un accidente en la ciudad ucraniana de Brovary en la región de Kiev. Según los datos de las autoridades allí en la capital ucraniana, en los hechos quedan 18 personas sin vida, incluyendo tres infantes y nueve funcionarios del gobierno que iban a bordo del helicóptero sin. En las tempranas horas de la mañana en la región mencionada, hasta el momento que grabamos el video, no se había conocido los datos sobre qué pudo ocasionar el incidente lamentable que deja 29 personas lesionadas, entre ellos 15 menores de la guardería donde cayó el vehículo helicoportado en la zona mencionada. Desde Kiev informan que se dirigían a un lugar en la línea de se precisa que el helicóptero modelo Super Puma estaba asignado al Servicio Estatal de Emergencias, que se barajan tres versiones, sabotaje, mal funcionamiento del equipo o violación de las normas de seguridad del vuelo. Sobre esta situación, se van conociendo versiones que salen del mismo gobierno de Zelensky que ha lamentado lo sucedido y, según indican, se están, reali están realizando las investigaciones de lo ocurrido con el helicóptero que llevaba a los funcionarios gubernamentales entre los que están el ministro del Interior, parte de la cúpula de esta cartera y 15 menores El mandatario de Ucrania despeja las dudas y señala que lo que está sucediendo obedece, al parecer, a un terrible accidente y una tragedia para el país, la hipótesis del posible sabotaje al helicóptero está descartada y atribuyen como hipótesis más fuerte lo sucedido a una falla humana o mecánica lo sucedido con el helicóptero Super Puma adscrito al servicio de emergencias en Ucrania Se ha estrellado en el que el ministro de interior de Ucrania ha perdido la vida así como otros de sus colegas de trabajo cerca de una escuela 18 personas han perdido seres queridos hoy y cientos de ellas en el país también han perdido a sus seres queridos por causa de la guerra. El presidente de la Federación Rusa ha dicho recientemente que la economía eslava fue mejor que la de todos los pronósticos hechos en Occidente y destacó que la contracción estará alrededor de un 2%. La dinámica real ha resultado mejor que la de muchos expertos. Según el pronóstico del Foro de Desarrollo Económico, el producto interno de Rusia se contrajo en el orden de un 2,1% en el 2022. Sin embargo, algunos expertos habían hablado de un descenso, por no hablar de los extranjeros, de un descenso del 10 al 15% e o incluso del 20%. Para el conjunto del año se espera una caída del 5%. El presidente de Moscú añadió que las sanciones han jugado en contra de los mismos occidentales y sin quererlo, propiciaron aumentos en Rusia por las exportaciones de gas natural. Se redujo la producción de gas natural a un 7 u 8% y al mismo tiempo los precios mundiales subieron debido a las acciones de los países sancionadores.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 El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larov, recientemente envió un mensaje claro al bloque militar y en su defecto, la advertencia la ha lanzado al mismo gobierno de Finlandia por el afán de pertenecer a la OTAN con el ánimo de que el señor Stoltenberg, director de la OTAN, garantice la seguridad del futuro miembro. Esto fue lo que aseguró recientemente el diplomático ruso. No me de ni учитывая что Финляндия так и Рвется в НАТО и говорит о том, что это будет гарантировать ее безопасность. Ну, как мы и говорили, мы должны будем делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции, если оно состоится к НАТО, и будем соответствующие меры военно-технические принимать на нашей стороне границы уже. En estas mismas declaraciones, recientemente el ministro ruso Sergei Lavrov lanzó duros cuestionamientos a Occidente deduciendo que lo que está sucediendo ahora entre Kiev y Moscú es el resultado de muchos años de preparación para iniciar una guerra híbrida global contra la federación que nadie oculta refiriéndose a las declaraciones del ministro croata Milanovic, diciendo que es una guerra clara y honesta contra Rusia. También parece que ha descartado las conversaciones de paz afirmando que Occidente había sido un obstáculo para Kiev. Occidente decide en nombre de Ucrania, fueron ellos quienes lo prohibieron a Zelensky llegar a un acuerdo con Rusia a finales de marzo del año pasado cuando dicho acuerdo estaba listo. Así que Occidente decide y decide por Ucrania sin Ucrania. ¿Y qué tal esta perla? John Kerry, enviado de Estados Unidos al Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, cree que el, el solo hecho de pensar en salvar al planeta los hace seres extraterrestres. Cito las palabras del delegado de la Casa Blanca. Los planes del Foro Económico Mundial para salvar el planeta son casi extraterrestres. Lo ha dicho en Davos, John Kerry, el enviado para el clima por parte del gobierno de Joe Biden. Y dice que los asistentes son un selecto grupo de seres humanos que plantean planes para salvar este mundo, que son casi de otro mundo, o sea, se creen alienígenas. And when you start to think about it, it's pretty extraordinary that we, select group of human beings, because of whatever touched us at some point in our lives, are able to sit in a room and come together and uh, actually talk about saving the planet. I mean, it's so almost extraterrestrial to think about, quote, saving the planet. And if you said that to most people, most people, they think you're just a crazy, tree-hugging, lefty, liberal, you know, do or whatever. And, and there's no relationship but really that's where we are